Buenas tardes. El programa sociocultural Siembra de Lectores se complace en presentar al círculo de lectura Siembra de Lectores Chiriquí. Adelante, Laura. Sí, buenas tardes. Eh, muchas gracias. y eh, Es un placer volver a... Eh... Estar, participar de esta reunión con ustedes para hablar de diversos libros y de autores nacionales y extranjeros. Así que muchas gracias por estar participando el día de hoy. Y bueno, eh, Rose, bueno, adelante. Yo voy a comentar un libro de Robin cook Él es médico y escribe triles médicos. Tras una experiencia traumática, Pia ha decidido abandonar los estudios de medicina y dedicarse por completo a la investigación. Ahora trabaja en Nano, un instituto de nanotecnología enclavado en las montañas de Colorado, custodiado como una fortaleza. Nano pertenece al competitivo mundo de la producción molecular y su proyecto estrella es la fabricación de microrobots capaces de devorar virus. Y un día Pía sale a correr y se encuentra con un desconocido que se ha desmayado mientras hacía ciclismo. El hombre de rasgos asiáticos está inconsciente. Lleva ropa con el logo de Nato. Por eso ella deduce que debe ser también un empleado de la compañía. Pía llama enseguida a una ambulancia y comprueban que el hombre no respira, que su corazón no late. Incluso antes de que llegue la ambulancia el Conocida empieza a recuperarse y a hablar ella no entiende sus palabras pero tiene claro que está aterrorizado cómo se explica esta milagrosa recuperación y qué relación guarda este ciclista con la investigación del Instituto NAN a pesar de sus recientes malas experiencias Pia no dará en ponerse a investigar este misterioso incidente esta ciencia abre una posibilidad pero también peligros potenciales. Ni siquiera los expertos conocen a fondo los efectos que la nanopartícula tiene en el ambiente de la seguridad de la salud. Por ejemplo, se ha comprobado que los nanotubos de carbono forman estructuras microscópicas, conocidas como cartinógenas. No se sabe si las nanopartículas pueden penetrar el cuerpo humano, incluso el cerebro. Se desconoce el daño. El segundo peligro de la nanotecnología está basado en el rápido éxito comercial. Nadie supervisa a los multimillonarios en sus investigaciones y desarrollos. A diferencia de lo que ocurrió en el estudio de la recombinación del ADN. La investigación de la nanotecnología se lleva a cabo en miles de laboratorios privados que se empeñan en ser los primeros en conseguir patentes valiosas en un campo muy competitivo, donde el secretismo es la norma y los riesgos se minimizan. Gracias. Muy interesante, Rose, eh, su comentario acerca de esta obra de ciencia ficción que nos, eh, posiblemente esté basada en... Parte en hechos científicos que actualmente pues se, no es se estén en proceso de investigación y desarrollo no es ciencia ficción él, no es ciencia ficción del no, todo realidad no, verdad no es ciencia ficción porque él es un investigador de la medicina y ya se, ah, okay. se conocen los avances de la tecnología incluso pruebas para el alzheimer ah es, mire qué interesante es, es algo que está pero no hay control no hay control de los daños que pueda causar. Sí de los beneficios, pero no hay una supervisión de los daños. Gracias. A ver, eh, vi que Dalva quería participar. Eh. No, no con relación a esto, porque realmente tú, se me dañó la computadora y entonces que quería verlo allí, no se pudo. Así que me distraje un poco. No, ahora solamente al final fue lo único que yo escuché. Así que discúlp discúlpeme, Rose, porque no la pude eh, escuchar y definitivamente es un tema súper eh, interesante, ¿no? Es no, más, anoté... Yo anoté... De contar el video para que lo vea desde el principio. Ah, cómo no, perfecto, gracias. Es más, anoté bien la palabra para buscar también información sobre eso, ¿no? Porque sí me interesó cuando le escuché lo último. Yo nada más quiero es ofrecerme para la próxima reunión <coughs> esto para yo conversarles sobre una obra histórica que estoy leyendo, ¿no? Que se llama Historias Canaleras. Historias Canaleras sí que tiene que ver con los pueblos perdidos, tal como la escribió Gil Blas Tejera en su obra, Maravillosa Pueblos Perdidos, ¿no? Entonces es para hacerlo, si no tienen otra persona que esté señalada para ese día, entonces yo me ofrezco para la próxima reunión y yo conversarles sobre eso mucho gracias, gracias. Eh, me parece excelente idea dalba eh, de hecho le iba a indicar le iba, le iba les iba a preguntar si les gustaría que eh, para la próxima la próxima reunión pudiéramos hablar sobre otro, un libro relacionado con el canal de panamá y específicamente temas históricos panameños se trata de la obra de eh, la obra con ardientes fulgores de gloria, que de hecho, esa obra nos la recomendó usted, profesora Dalva, para cuando estudiábamos en la USMA, bueno, hace unos 20 años sí. atrás. Sí. Ajá, cierto, cierto. Así que sí tiene relación, tiene algo que ver con el asunto del canal y todo esto. Eh, así que, eh, bueno, me parece una excelente idea, Dalva. De maravilla, nos viene para la próxima. Muchas y, gracias. Bueno, a yo, ver, eh, uh, Florentino, de uh, Silda, buenas tardes. Si por favor activa la cámara, yo voy a participar eh, con el libro La Pantilla del. Guayacán Azul. Se trata de una obra ganadora de una mención honorífica. Y les voy a explicar más. Este, este es un libro infantil del autor panameño Moisés Pascual. Y allí en ese libro se muestran tres grandes problemas latinoamericanos. La corrupción en el gobierno. Los problemas medioambientales de los que sufren todos los países de Latinoamérica. Y por qué no también del resto del mundo. Y pues el maltrato a los animales. Bueno, este libro fue ganador de la segunda mención honorífica del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Chanmarín en el año 2010. Eh, la obra conta de siete cuentos concatenados, o sea, unidos, acerca de un perro y otros animales que se agrupan en torno a un extraño guayacán azul, que es en realidad un árbol amistoso y muy sabio. Bueno, Ciudad Bonita es el lugar donde transcurre esta historia. Bueno, Ciudad Bonita tiene como similitudes con, las, similitudes con la ciudad de Panamá, si nos ponemos a pensar. Pero en realidad también Ciudad Bonita se parece a algunas otras ciudades latinoamericanas también. Bueno, eh, en un parque triste y sucio de esta ciudad, al pie de un único guayacán azul, un perro vagabundo llamado Lobito se encuentra con varios animales de diferentes especies. A veces, pues, va a, ser, a veces será testigo y otra será protagonista de las correrías de estos animales por las calles de esta ciudad. El grupo sorteará obstáculos y tendrá que enfrentarse a unos vecinos corruptos. El alcalde Chimbilín y el adinerado Mr. Buay, entre otros. Con los animales del parque, poco a poco Lobito irá entablando una amistad. Existe, pues, en este libro un personaje en condición de discapacidad. Se trata de Lobito, quien ha sufrido un terrible accidente que lo ha marcado para el resto de su vida. Pero esto no le impedirá seguir su camino, siempre optimista, en busca de aventuras, comida y afecto. El libro nos llama a la reflexión y nos deja, pues, una luz de esperanza con la presencia de los niños que tienen la iniciativa de hacer de su vecindario un lugar mejor. También nos plantea entonces las siguientes preguntas. ¿Regresará Lobito a convivir con sus amigos o se olvidará de ellos? ¿Conseguirán todos los animales ser adoptados? ¿Y lograrán los niños y sus familias embellecer su ciudad? Recomiendo la lectura de este interesante libro, La pandilla del Guayacán azul, para los niños de entre 8 a 12 años. Pero esta interesante historia también merece ser leída y disfrutada por toda la familia, porque eh, es para gente de todas las edades. Yo estoy segura que todo el mundo le encontrará algún significado más o menos entretenido referido a, pues, a los diversos personajes que participan en la obra. Así que este ha sido mi reseña y comentar, comentario de la, del día de hoy referente al libro La pandilla del Guayacán Azul del panameño Moisés Pascual. Así que continuamos a ver Florentino, Iris o Dalva. Okay. Esto tú sabes, la... disculpe. Ajá. Ah, esto tú sabes, Laura, si un libro como este, que es infantil, pero que habla de estos temas tan presentes, estos son libros que tienen alguna posibilidad de recomendarse para que la lean los estudiantes o depende de la maestra, ¿cómo, cómo se hace con este tipo de literatura? Bueno, ajá. Eh, sí, Dalva vale. iba a comentar, sí, mire, mire usted, el Meduca todos los años hace unas recomendaciones de libros eh, para su uso en escuelas primarias y secundarias, eh, eso lo tiene que hacer cada autor o si es posible por medio de de la editorial o por medio de la asociación, en este caso el autor Moisés Pascual y su esposa Katia Malo de Pascual forman parte de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Todos los años la academia eh, le dice a sus autores que entreguen información referente a los libros eh, y creo que es, si mal no recuerdo un ejemplar por de, de cada libro para que sea eh, leído por la gente del Meduca y sea recomendado y allí ellos hacen la clasificación, más o menos para ¿Para qué edades está señalado, está indicado este libro? Y ya lo que le corresponde ya a los docentes de primaria o de secundaria es revisar esa lista que provee el MEDUCA. Yo no sé si la provee de forma impresa o si solo se consigue de forma eh, en PDF, pienso yo, por medio de, del sitio web de MEDUCA. En PDF, en el sitio web de MEDUCA. Ajá en PDF, en el sitio web de Meduca. Gracias, Rose Ay, eh, Gracias. Sí, porque de esa manera eh, los docentes lo miran y pueden entonces... Si no han sacado el derecho de autor, no pueden tramitar la recomendación de Meduca y eso es importante que lo sepan. Derecho de autor, el ejemplar de Meduca, que creo que son tres ejemplares, porque son tres personas que lo revisan, y dependiendo del número de páginas hay que pagar, porque Meduca ese dinero lo utiliza para pagarse a sus lectores. Entonces, después de la lectura de Meduca ellos dicen ¿para qué nivel? El profesor decide y si manda el libro dependiendo el, el nivel lector de su grupo, del grupo que le toca en ese momento. Ah, bueno, gracias Rose por ilustrarnos, porque eh, mire, yo, yo, yo había pensado que era un solo ejemplar y son tres. Oiga, muy hay bien. Que parar, que hay que pagar, hay que pagar con toda, la, claro, porque ellos, que, eso les cuesta. Y supongo que uno desde aquí, de Chiriquí, uno tiene que pre, ir precisa, de forma presencial a Panamá, mejor desde Chiriquí no se podrá hacer, pienso. No es que eh, hacer yo, hacer no, yo no he hecho estas actividades, sino solamente por intermedio medio de la editorial mía. Se hace en línea, a lo mejor eso también se puede hacer en ah, línea. Ah, puede ser también. Porque generalmente ellos piden que tú llenes un formulario y que lleves los tres ejemplares para lectura, porque si no ellos tienen que ponerse a imprimir. Así que en Meduca todavía hay que llevar en Word, no lo tienes que llevar tres libros impresos en Word, porque es preferible que te lo revisen antes, por si encuentran algo, tú lo corriges antes de imprimir el libro. Oiga, qué práctico, yo eso sí no lo, no lo sabía Rose, sí, pero, pero qué excelente, me... qué bueno que nos, que, que nos haya eh, eh, tras, entrado en cuanto mi, a este tema. Todos mis libros están recomendados por Meduca, no crean que es un arte, un pase de magia, y entonces lo mandan en el colegio, es un trabajo duro que tienen que hacerlo, llevarlo, derecho de autor, revisarlo si te faltó algo, regresarlo volver a pagar eso, pero vale la pena eh, muchas gracias que, ajá, sí, digo no, que gracias, gracias, gracias gusto ahora dalva también eh, otra cosa eh, si por ejemplo usted comparte este video donde se hace la recomendación del libro entre docentes que usted conoce que son de primaria también eh, el saber de qué tratan los diversos libros también es bueno para que los demás docentes eh, sepan de qué trata el libro y se interesen pues por adquirirlo o simplemente por contactar a la editorial o contactar al autor o pues en el caso de la academia llamar a alguien de la sociedad. Yo te voy a decir algo, el autor tiene que tener la cortesía de regalarle el libro al escritor. Imagine, al profesor imagínate el profesor que no ganan una millonada tenés que comprar un libro aquí, un libro acá un libro allá, para que te manden tu libro, pues ten la cortesía de regalártelo, el profesor evalúa el libro sin ningún compromiso, si no lo manda mala suerte, pero tienes la posibilidad que lo mande porque muy imagínate cierto. el profesor comprando tantos libros, no se puede tampoco Sí, muy cierto eh, También, a ver eh, Florentino, Iris Ok, voy a participar? Voy ok, Florentino, le cedemos la palabra Bueno, yo quiero, eh, bueno, antes que de nada pues eh, buenas tardes es un placer estar aquí nuevamente poder compartir con todas ustedes nuestro amor por la literatura y hablar un poquito de esos libros pues que nos gustan y que queremos recomendar a otros eh, En lo personal pues quiero hablarles de este libro que leí hace poquito así que está bien fresco es un libro que es muy importante para mí. Realmente esperé toda mi vida para leerlo. Eh, recuerdo hace un par de años que, bueno, que lo buscaba por todas las librerías. Aquí en Panamá no lo encontraba. Eh, actualmente me he llevado la grata sorpresa de que todos los libros de este autor los he visto en las librerías. Y uh, pues cuando lo vi hace, hace poco, pues tengo que comprarlo. Definitivamente tengo que comprarlo. El libro tiene una película. Es una película muy, muy famosa. Eh, soy fanático de la película totalmente y tenía que leer la contraparte literaria y al fin la leí. Puedo decir que he cumplido una de las metas de mi vida. <ríe> y bueno, es este libro, El Padrino, del escritor Mario Puzo. Eh, un libro súper interesante, increíble. Eh, les voy a leer un poquito. De, de, el autor, dice Mario Puzo nació en 1920 en Nueva York en el seno de una familia de origen italiano, sus dos primeras novelas tuvieron una excelente acogida eh, pero su consagración definitiva llegó con la publicación del padrino en el año 1969 su labor como guionista del padrino 1 y el padrino 2, dirigidas ambas por Francis Ford Coppola, le valió dos óscares, fue también el autor del último don, Omerta y su magnífica obra póstuma Seis tumbas en Múnich, guionista de muchas películas también, eh, muy prolífico, eh, también fue guionista de la novela, eh, perdón, de la película de Richard Donner, de Superman, de 1978, y del guión de la segunda también, de la segunda parte, unas películas muy bonitas, y bueno, como les mencionaba, esta novela, yo la considero en lo personal una novela, una de las novelas, uno de los libros que hay que leer antes de morir. Porque realmente la película para mí es magnífica, pero el libro es como decir, pues el tópico clásico de que el libro supera siempre a la versión fílmica, que no se da en todos los casos, pero en este caso, pues sí se da. Quiero leerles la reseña que yo hice para mi página, eh, mi página de, de hobby, en una página en Instagram, en la cual hago reseñas tanto de películas como de libros. Me tomé la libertad pues, de, de hacer la reseña tan pronto terminé el libro porque tenía que contar todo lo que viví, mi experiencia con esta novela. Así que se las voy a leer. Dice El Padrino, autor Mario Puzo, 1969, cantidad de páginas 613. La novela en la que está basada la película de Francis Ford Coppola, una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero cuya versión literaria no había podido disfrutar hasta ahora. El padrino narra la historia de un hombre, Vito Corleone, el capo más respetado de Nueva York, déspota, benevolente e implacable con los rivales, pero fiel a su familia y a los principios de honor, lealtad y amistad. Una novela que retrata a la mafia desde adentro, mostrando por primera vez la cultura y jerarquías utilizadas por la conocida como Cosa Nostra. La historia nos mostrará el ascenso y la caída de el don Vito Corleone sus relaciones con sus colegas y adversarios y asimismo con su familia y sus hijos, de los cuales emergerá su sucesor. Soy confeso fan de la película. Debo decir que adentrarme en el mundo descrito de por Puzo ha sido una experiencia increíble. El nivel de detalles y escenas que no se logran ver en la versión fílmica, la narrativa exquisita del autor al describir, explicar y crear esas imágenes que inevitablemente llevan los rostros de los actores es maravillosa. Me sorprendió muchísimo la narración de las escenas eróticas, casi poéticas, una forma sublime de describir a detalle las sensaciones y sentimientos sin caer en la vulgaridad o la exageración forzada. Una historia que va variando, de lo bajo a lo alto en tensión, para darnos de vez en cuando un respiro y disfrutar de una historia de familia, con los más y los menos que puede tener una familia como tal. El padrino es indudablemente un logro magnífico de Mario Puzo, una novela intensa que me mantuvo pegado a las páginas como ningún libro ha logrado desde hace muchísimo tiempo. Es, podría decir, un clásico por derecho propio, inmortal, no solo por su maravillosa película, sino también por esta, su versión, para la eternidad. Es un libro maravilloso, realmente, para recomendar la forma en la que se retrata cada uno de los personajes, sus motivaciones, sus sentimientos. Como mencioné antes, la misma narrativa de puso de, Puzo, de de cómo describe, de cómo narra cada una de las escenas, te mantiene pegado, no quieres soltar la página. un libro de 603 páginas y yo comentaba que me lo leí en tres, tres días. En uh, tres días, así de fanático soy wow, que quería tremendo. terminarlo. Y um, me encantó, me encantó. Esa parte en la que él eh, describe las escenas eróticas fue muy bonito. Eh, me ha tocado leer algunos libros eh, de romance, particularmente en los últimos años, en los que describen las escenas eróticas de una forma bastante cuestionable. Realmente, pues, no sé. Creo que a raíz del advenimiento del Wattpad eh, se han estado dando eh, algún tipo de corriente en el cual estos autores eh, tienen como que llenar sus libros de romance de este tipo de escenas, pero lo hacen de una forma realmente... Eh, yo diría que vulgar de una forma vacía en la que no muestran digamos pues lo hermoso que es la, la parte de la relación verdad sexual entre eh, el hombre y la mujer sino que eh, caemos en esos tópicos bastante feos bastante bastante vulgares bastante exagerados diría yo y sin embargo me sorprendió mucho que, que puso lo maneja de una manera casi poética una manera muy bonita la forma en la que él describe a la mujer en el momento es, es realmente sublime, una, una, una forma muy, muy bonita de decir las cosas. Y aparte, pues tenemos el tema de la familia. Eh, este señor era como era, pero no quería que su hijo menor, a quien estimaba, por sobre todo los demás, siguiera sus pasos, sus pasos malos, ¿verdad? Eh, de la mafia y, y todo lo que esto conlleva. Y eh, sin embargo, debido a, pues, a las situaciones que se dan se ve obligado pues entonces a confiarle todo su imperio a este, a este hijo, que él no quería que fuera así. Y bueno, este hijo termina convirtiéndose tal vez en un don incluso peor y mucho más despiadado que su propio padre. Realmente es un libro que vale la pena leer, vale la pena tener y si les gusta la película, es un must, que deben leer. Muchas gracias. Okay. Gracias, Florentino. Muy interesante su comentario referente al libro El Padrino de Mario Puzo. A ver, ¿quién más desea participar? Eh, Iris. Sí. Ah, da, da. Ok, a hola, ver. Hola, sí, sí. Bueno, Yo voy a hablarles del de libro La Niña Alemana de Armando Lucas Correa. Es un libro ambientado en 1939. Eh, relata la historia de una niña que por ser considerada impura por los nazis, este, se ve obligada a salir de, del país junto con su familia, se van en un transatlántico llamado San Luis, directo a Cuba. Eh, ella relata que esa es la última esperanza de su familia. Incluso su padre compra cápsulas de cianuro en caso de que falle eh, el traslado hacia otro país. Entonces eh, ocurre que ellos les venden unas visas que no son no son realmente ciertas. Y cuando llegan a Cuba, eh, 96, 90, perdón, 906 personas quedan varadas en el mar y se ven obligadas a separarse de su familia ya que de este transatlántico solo bajaron aproximadamente unas 20 personas. Eh, ella sal, eh, se va de, llega a Cuba junto con su madre embarazada y su padre queda en el transatlántico. Posteriormente, años después, se da cuenta de que su padre muere eh, a manos de los alemanes. Eh, fue llevado a campos de concentración, como todas las 906 personas del transatlántico. Eh, su madre se llena de, de mucho rencor, y ella considera que su destino realmente no era Cuba, sino llegar a Estados Unidos, con la dichosa visa que les iban a dar, eh, cosa que nunca pasó. Toda su familia fue enterrada básicamente en Cuba y la mamá le hizo prometer que ella iba a acompañarla también en su lecho de muerte ahí en Cuba. No iba a salir. Posteriormente, en el 2014, se da cuenta que tiene descendientes de un sobrino. Esta niña viaja a Cuba a conocer a su tía y ella le cuenta toda la historia. Todo lo que pasó con respecto al transatlántico, toda la historia familiar, eh, incluso la muerte de... Del padre de, de esta niña, eh, que vendría siendo el sobrino de, de la primera, que muere en, en el evento este de las Torres Gemelas. Entonces es un libro bastante interesante, porque es un hecho real el tema este del transatlántico, eh, y el escritor pues se basó en, en esa historia y en honor a las víctimas para realizar el libro. Ok. Muchas gracias, Iris, por su comentario acerca del libro La Niña Alemana. Bueno, eh, qué bueno que trató usted el tema también de un hecho histórico. A ver, eh, Marena. Ajá. Sí, okay. yo, yo creo que hace poquito oh, se celebró okay. se celebró el Día de, de las Víctimas ¿no? de, del Holocausto, Iris. No sé si, si me equivoco. El 27 de enero. Uh -huh. ah, okay. 27 de enero. Así que bueno. Una lectura. Eh, pues, disculpe, Marena, no, no, no se le escucha. La, la veo hablar, pero no, no se le escucha. No, ¿Me escucha? parece escucha? Que... Aló? Sí, me, ¿Me, ¿Me sí, escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas tardes ante todo y quiero dar mi disculpa. He entrado tarde por muchos problemas para poder entrar, pero bueno, lo importante es que he logrado tomar, aunque sean las dos últimas exposiciones muy bonitas, eh, me llama la atención y serán unos libros que tomaré en cuenta para mi lectura. Eh, yo, en esta oportunidad, eh, tengo el, el libro El Peregrino de Pablo Coelho. Eh, para iniciar la biografía del autor, bien cortita, eh, Pablo Coelho nació en Brasil en 1947. Trabajó como director de teatro, periodista y compositor, y para luego dedicarse al asunto de los libros. Entre sus libros importantes que prácticamente lo llevaron a la cima, está el peregrino y el alquimista. Aquí en este libro, más que nada, se inicia con una orden o ceremonia de iniciación como maestre y caballero de la orden mágica conocida como RAM, R-A-M, que significa rigor, amor y misericordia. Eh, en este punto, para nombrar la orden, eh, por un error cometido, Pablo no logra obtenerla y entonces fue condenado por el maestro para poder encontrar la espada. Dentro de la historia se desenvuelven cosas extraordinarias, hay místicas, cosas sobrenaturales que ayudan a, a que él se encuentre con sí mismo. Incluso dice allí que hasta sus propios demonios. Eh, parte de, la, de lo que la novela pude mirar que se desenvuelve en, con tres personajes Pablo que es el, el primer personaje el principal eh, aplica mucho su fantasía sus conocimientos sus secretos eh, que lo lo van a conducir a, a la orden ran eh, Petrus es un personaje secundario que lo describen como un hombre de cabellos grises eh, como de 40 años, alrededor de 40 años, muy, espirit muy espiritual, y es el que prácticamente ayuda a Pablo en esa parte espiritual. Y se describe allí también a la esposa, que es la que recibe las indicaciones del maestro para que él pueda, eh, con todas las indicaciones, para que pueda ir hacia la, hacia la espada. Entonces, ¿qué enseñanza me deja esta novela? Eh, Indistintamente la manera de expresarnos a través del recorrido por el camino a, a Santiago, que es más o menos donde se desenvuelve la historia de la novela, las experiencias vividas por Pablo y la necesidad que tenemos todos nosotros de encontrar nuestro propio camino de vida eh, para poder darle el sentido que se merece, eh, para mejorarnos como seres humanos y para poder alcanzar un crecimiento personal. Eh, una de las partes que, como el mensaje que yo siento que da, es que normalmente cuando nosotros somos derrotados, o nos sentimos derrotados, eh, no queremos volver a, a pasar por ese mismo camino, como él dice, o hay un dicho que dice tropezar con la misma piedra. Pero sí hay que ver que cuando uno es consistente con lo que quiere, a pesar de que para lograr eso, tú vas a tener que pasar muchos eh, sin sabores, al final lo que te deja en la vida es la experiencia, que eso es lo que tú vas a poder lograr transmitir a, a las personas que te rodean, que quizás cuando tú mires hacia atrás dirías que el por qué, por qué no lo enfrenté. Eh, es más o menos una de las cosas que me deja este, este mensaje. También que normalmente debemos de salir de nuestra zona de confort para enfrentar riesgo, tomar decisiones y aprender que eh, es lo que al final eh, logramos a pesar de los insabores que encontremos en el camino. Eh, en esta parte, hay partes en este libro que yo pienso que no da muchas explicaciones, pero como que sí te abre un margen para que tú puedas eh, eh, llevar tu imaginación. Quizás a lo que te dice el, el escritor, pero es personal, pues cada quien analiza de acuerdo a lo que, a lo que tiene en mano. Entonces, lo importante es que nuestros sueños eh, deben hacernos vivir y encontrar el sentido a la vida. ¿Y cómo le vamos a encontrar ese sentido a la vida? Eh, hacerlo de de la mejor manera y de la manera más sencilla posible así como, como Pablo insistió y persiguió sus sueños muy bonita la novela oh. es todo, mi, es todo, todo mi, mi exposición hoy ok, gracias Marena Castillo, muy interesante esta obra pues del escritor Paulo Coelho eh, una obra de crecimiento personal considero yo, no la he leído todavía, quiero, espero Poder leerla sí, muy pronto. Te la recomiendo. Ok, gracias. Eh, Marena, a ver, Iris, eh, ¿tiene la mano levantada? Ajá. Iris. Ok, eh, ¿alguien más desea participar? Ah, Dalva, ok, sí, díganos. Dalva. Eh, no, no, no le, no le escuchamos. Eh, no, no le escucho, disculpe. Eh, aparece como que si el micrófono estuviera apagado. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Sí. Ah, bien. Esto muy interesante, digo la la obra expuesta y, y me gustó mucho que la expositora esto dijo conclusiones acerca de enseñanzas que la que la obra le deja y eso me movió a mí a preguntarme porque definitivamente se ve a través de la de la exposición que hizo, me movió a mí a preguntarme que una una película a la que se refirió esto Florentino que yo también vi y que considero extraordinaria, pero que no he leído la, no he leído el libro pero realmente me encantaría leerlo esto, si él piensa que también esa obra eh, puso esto, deja enseñanzas, ¿cuál, cuál enseñanza sería en el, cuando un personaje el principal es un hombre extremo, diría yo porque así como era un mafioso asesino, adoraba a su familia. Y para él lo número uno era la familia, ¿no? Como que sea una situación que uno a veces piensa que no es posible en, en una persona. ¿Qué, ¿Qué piensa usted, Lorentino? Es una pregunta interesante. En este libro en particular se condensa la primera y la segunda película. Si la ha visto, usted se da cuenta de que en la primera película... El um, don Vito, como usted mencionó justamente, era un hombre muy dado a su familia, amaba a su familia por sobre todas las cosas sí. y creo que eso se lo inculcó también a, a sus hijos y ese tipo de jerarquía que había entre él y sus hombres, ¿verdad? Um, también existía dentro de su familia, pero existía el honor, existía la lealtad y eso era lo importante para él. En la segunda película, que es parte de este libro también, eh, conocemos la historia de él, de dónde viene, venía de Sicilia, eh, los problemas que tuvo allá su familia eh, con el terrateniente local que quería matarlo y demás, y por eso lo mandaron a, a Norteamérica. Todas las luchas que él tuvo que sufrir eh, como inmigrante en el Nueva York de esa época, y la forma en la que él tuvo que eh, labrarse un futuro. Eh, había un tipo en Nueva York que era un mafioso que extorsionaba a los que estaban en el lugar, en lo que era ese, eh, ese barrio italiano y les quitaba dinero a todos ellos, inclusive a ellos que estaban comenzando a trabajar. Entonces, él en, en cierta forma se vio obligado a meterse en esa vida. Él eh, de hecho se encarga de acabar con este, este hombre, con este hombre malo que extorsionaba a todas estas personas, y al hacerlo, indirectamente se convierte en una persona muy respetada allí. Y entonces comienzan las personas a llegar allá, a pedirle favores, entonces él iba subiendo, iba subiendo y subiendo, hasta que se consolidó como un don, un mafioso. Sin embargo, él era una persona que no quería esa vida. Y él no deseaba esa vida para su familia, ni para sus hijos, ni para su esposa y demás. Y él tenía entonces la esperanza de que su hijo, el menor, el que mencioné anteriormente, pudiera tener una vida respetable y así limpiar el buen nombre de la familia. Él tenía la esperanza de que Michael Michael Corleone, el último eh, que ya había ido a, a luchar por el país eh, en la guerra, eh, pudiera ser una persona respetable, un abogado, un presidente, un, yo qué sé, un, un, una persona de, la, de las cortes de, de los Estados Unidos y demás que tuviera un nombre respetable y así mismo poder poner el nombre eh, respetable de la familia Corleone. Esto a últimas instancias no se da, pero posteriormente eh, conocemos que eh, Michael quiere conseguir limpiar el nombre de la familia haciendo diversas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña el libro? Pues que a pesar de estar en ello, de estar en lo que es el mundo criminal, de lo que es el mal y demás, muchas personas no quieren realmente estar allí, sino que están allí en forma de necesidad, porque la vida los empujó a eso y que al final, pues sí hay formas de salir, sí hay formas de, de hacer una vida digna, verdad? pero está en nosotros el decidir si queremos hacerlo y cómo queremos hacerlo. En el sentido de que eh, vemos retratado en Michael, yo diría que la antítesis de su padre. Su padre era una persona amorosa, una persona leal, una persona hasta cierto punto justa, a pesar de ser un don de la mafia. Y cuando a Michael le toca convertirse en el don, se convierte en todo lo contrario de su padre. Una persona... Eh, muy irascible, una persona que a su familia, de hecho a su esposa, eh, la llega a golpear, le llega a quitar a sus hijos, la expulsa de la familia y se queda con los hijos, eh, mata, asesina a su propio hermano, a Fredo. Entonces, el padrino nunca haría cosas como esa. O sea, él, de hecho, dicen en el libro que en muchas ocasiones el, el padrino era, era conciliador, él trataba como de llevar las cosas a bien. Y Michael se revela como una persona que, ok, tú me hiciste algo, pues vas a morir de una vez. Mueres de una vez. Entonces creo que esa es la dualidad que vemos en el libro y creo que esa es la enseñanza que nos deja también. Que somos nosotros pues los que podemos decidir a fin de cuentas cómo ser. Que somos. Uh -huh. Muchas gracias, Florentino. Muy amable. Un placer. Okay. A ver, Rose. Hola, hola. Ah, sí, díganos, Marena. Sí, sí. Eh, quisiera dar una una opinión sobre, sobre el, lo, la pregunta eh, yo no he leído la novela pero eh, sí algunos algunas otras lecturas de acuerdo a ese tipo de gente que llevan esa, ese tipo de vida eh, me llama sí, mucho la atención que ellos siempre se describen como amorosos a su familia y nosotros siempre encontramos una dualidad en eso pero eh, yo personalmente pienso que ellos, cuando ya están en ese mundo, ellos tienen que seguir allí, porque detrás de ellos, ellos tienen mucha gente a quienes ellos le han hecho mal. Y si ellos salen, ellos saben que ellos van a morir. Es lo que, porque si sí, yo leí algo de la de Pablo Escobar, y algo de eso hay en, en esas historias, que casi todas tienen ese, ese final de que ellos, se ven que hacen muchas cosas buenas, de hecho hay algunos de ellos que han hecho eh, casas para gente de, de escasos recursos y en fin, me imagino que ustedes también saben de la historia, pero eso es lo que yo veo, que ya ellos están tan envueltos en ese mundo, que el salir de allí, por mucho que quieran, ya ellos saben, como dice, eh, son gatos muertos, como dice el otro. Así que pues es lo que yo pienso. Sí, lo interesante de esto es que eh, conocemos el lado de lo que, es, lo que se conoce como la cosa nuestra, que es la mafia italiana. Entonces, eh, generalmente, la mafia italiana se lleva es por familias. No es, eh, digamos, que un líder principal con su familia que maneja a otros. Cada familia eh, hay un nivel jerárquico y eso, eso es realmente muy interesante. Y obviamente, eh, el padrino no pretendía salirse de eso como así. Eh, él quería como más que todo como legitimizar sus negocios para poder salir su familia eh, subsecuentemente. Eh, obviamente era algo que no se iba a lograr de la noche a la mañana ni, ni de un momento a otro, sino con un tiempo. Pero él tenía muy buenas relaciones con gente del gobierno, con gente eh, poderosa y, eh, e incluso con la iglesia. Y se desarrolla después una trama en la que a través de la iglesia ellos estaban tratando de, pues, de limpiar el nombre de la familia. Es un tema bastante interesante, es un tema bastante extenso y bastante complicado, porque eh, de hecho conlleva también parte de las otras historias que siguen después de esta novela en, en particular. Pero eh, la idea es esa. Y lo que usted ha dicho es muy cierto. Eh, ellos también, en cierta forma, eh, contribuyen eh, socialmente. Por ejemplo, yo tengo entendido, no me sé mucho la historia en particular de Pablo Escobar, pero sí sé que era un tipo que ayudaba al pueblo y hay cierta cantidad de personas que lo tienen allá como que él era bueno que todo fue injusto lo que le pasó y demás, porque él apoyaba a la juventud hacía canchas de fútbol, le eh, daba dinero a los pobres, cosas así Él apoyaba al pueblo porque tenía aspiraciones políticas. Exacto no era porque era bueno, tenía aspiraciones políticas y en todo esto hay un gran mensaje. El crimen no paga y el que ayer lo mata no va a morir a, a sol. Tal como vemos también justamente en una parte del libro en la que el hijo mayor, Santino, por Leone, que mientras atacaron al padre y el padre estaba convaleciente en el hospital, se hace cargo de pero el tipo era tenía un temperamento muy fuerte, un temperamento muy difícil y um, estaba a cargo de la familia de, del Don mientras él estaba convaleciente y muere también. Entonces eh, creo que eso apoya pues lo, lo que dijo eh, Rose, de que el que hierro mata a hierro no muere. Y eh, obviamente el, el crimen no paga porque independientemente de cómo entras es muy difícil o salir. Te creas enemigos, te creas mucha gente que te sigue pero también mucha gente que te oye. Yo tengo una novela, El crepitar de la hoguera, donde hacen una alianza el mafioso de origen italiano con el terrorista. Y el mafioso le critica que ellos no tienen un código de ética. Porque ellos, a pesar de su delincuencia y todo, son incapaces de hacerle daño a un niño. Entonces, ¿cómo viene esta discusión? Y el de Precio que manifiesta el mafioso por el terrorista. Este es, este es, muy interesante, Loguera. muy interesante. Yo quise, yo quise confrontar estos dos tipos de delincuentes. El ¿Cómo se llama su novela, Rose? ¿Cómo se llama? Crepitar de hoguera que es la continuación de La raíz de hoguera donde el mafioso italiano, buscando protección, hace una alianza con un terrorista de un grupo de al-Qaeda. Pero cómo él se da cuenta de que a pesar de, la, de que los dos eran malvados, él tenía un código de él? Y lo mira con precio y todo. Sí, eso sí y, es que, y es que eso, eso es parte de, de esta jerarquía de la mafia, de la cosa nostra. Y se ve marcado mucho en, en el libro, de hecho, ese código de ética. Eh, una de las cosas por las que atacan a Don Corleone, para sacarlo de allí, del... De, de el, la gerencia, por decirlo de alguna forma, de esa familia, es justamente porque él se niega a vender drogas en las calles. Él no quería vender drogas en su, en su área porque no quería que esas drogas se vendieran a los niños, eh, se vendiera a la gente que, que supuestamente de su, de su lugar. Entonces los otros de la otra familia sí querían que las drogas estuvieran ahí, entonces dicen, bueno, este no quiere, pues vamos a, a eliminarlo y ya entonces sin él nosotros podemos hacer esto, podemos vender drogas y hacernos de plata y demás. Y eso es lo que nos demuestra ese código de ética que tenía pues ciertos. Yo leí el padre de la familia. Yo leí el de La Cosa Nostra, pero te voy a recomendar una novela, La Camorra, que es la mafia de Nápoles, tan terrible como La Cosa Nostra. Así que te la recomiendo. Se llama La, la Camorra. Camorra, la sí. La Camorra. El autor... El autor no me acuerdo, pero el autor tenía siete guardaespaldas porque su cabeza tenía precio por los mafiosos. ¡Wow! Voy a buscarla inmediatamente porque <ríe> me ha interesado. La camorra. La mando en el chat. Ok. Muy interesante, Rose. Falta alguien por comentar el libro. Laura. No, ya todos hemos participado. Eh, eh, Silda se disculpó con nosotros porque tuvo problemas con el internet. Sí, disculpen que ella espera participar la próxima reunión. Bueno, entonces despide el grupo y yo despido. Así que bueno, eh, eh, muchas gracias por participar, Florentino, Dalva, Marena, Iris, así que esperamos pues que nos acompañen el próximo. Eh, la, para la, nuestra próxima reunión de el eh, de el 11 de marzo así que muchas gracias y espero verlos muy pronto de nuevo en otra reunión no, y a todos los que nos siguen desde las redes sociales muchas gracias porque en estos momentos nos están viendo que nos acompañen y a partir de marzo va a ser el encuentro con los niños el 4 de marzo tengo un conversatorio con niños y jóvenes. Es el Zoom de puertas abiertas para todos los lectores. Y con una gran novedad, una profesora les va a explicar comprensión lectora de un grito desde el silencio, el primer capítulo, cómo se aplican las estrategias de comprensión lectora, para que niños y jóvenes puedan hacerlo en todas sus lecturas. Hasta siempre.